Claro que sí, es que hoy se celebra el Día Internacional del Teatro y nosotros no podemos dejar pasar esa fecha, sobre todo porque es un área que en nuestro país se ha impulsado muchísimo para conversar sobre ella. Nos va a estar acompañando Carlos Arroyo, director, director de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenido buena vibra. Gracias, muy amable. Bueno, hablar sobre ese balance de lo que se está haciendo en nuestro país con respecto al teatro, lo que lo que se ha avanzado también, porque sin duda es un área que, que se ha venido trabajando muchísimo y después de la pandemia se ha catapultado Ciertamente. Hoy es un día para celebrarlo, para, para agradecerle a las actrices, a los actores, a los técnicos, a los a todo el personal de hombres y mujeres del teatro venezolano y del mundo que hace, se hacen presencia en esta actividad tan hermosa y milenaria como es el teatro, como es el teatro. ¿no? Este hoy desde 1961. La, la UNESCO trató, pues, que el 27 de marzo sea Día Internacional del Teatro y desde, desde esa fecha en adelante ha sido una, un, un lugar, de, un espacio para la celebración en todos los países. Señor Carlos, es un placer tenerlo acá, en bueno, un tema de interés, ¿no? Eh, el teatro crece, el teatro avanza, el movimiento cultural sin duda alguna que nos llena eh, de orgullo. ¿Cómo está hoy por hoy el teatro en Venezuela? ¿Cómo está esa, esa generación de relevo que también da sus primeros pasos? Porque si bien hay personas con, con algo de experiencia, con mucho tiempo en esto, pero también esos niños y esas niñas que dan sus primeros pasitos. Bien. Yo creo que el teatro venezolano o el teatro en términos concretos es como la sociedad. De, ...sube y baja de acuerdo a los aspectos que tenga cada, cada dinámica social. En este momento, después de la pandemia, tenemos un resurgimiento muy interesante. Hay teatro en cualquier rincón del país, de, de teatro escolar, teatro sí. profesional, teatro comunitario, teatro de calle. Este, creo que, que, que es muy hermoso, la, tú observas la, la agenda de, de este fin de semana, este, el, de toda esta semana en el teatro, y tú ves un teatro... ...que está vivo, que se revitaliza, que crece, que... ...bueno, ¿qué quiere decir? Innova. Así Exacto, es. hablando precisamente de innovación... ...eso quería también preguntarle cómo se ha venido evolucionando el teatro... ...porque sin duda durante la pandemia vimos que también se buscaron otras alternativas... Sí. ...se trabajó, bueno, a través de diferentes plataformas... ...y bueno, también se han presentado otro tipo de formatos con respecto al teatro. Sí, Mira. Fue tan interesante lo de la pandemia porque hay una, una, una. nos sentimos de alguna manera congelados, ¿verdad? O sea, sentimos que esa, esa relación particular que tiene el Teatro el, el teatro en términos concretos, que es un actor y el espectador, eh, se, se quebró, se cerró como tal. Y en entonces quedaron los medios digitales. Hicimos unas experiencias muy interesantes. Nosotros grabamos un doctor José Luis Hernández en Teatro Vertical, al estilo de Doc Bill. Hicimos un PAES, hicimos un Negro Primero. O sea, encontramos unos lenguajes en los medios audiovisuales y, y, que de, de repente no son teatro como tal, pero que era la alternativa posible para ese momento. Señor Carlos, en el Día Internacional del, del Teatro, que lo conmemoramos hoy... Eh, se van a realizar diferentes actividades en el país, no solamente en, en la fecha eh, a celebrar, no, digamos en calendario que es lunes 27 de, eh, de marzo, en la semana van a tener diferentes presentaciones, actividades en torno a esto. Mira, la agenda es muy interesante, tú puedes revisar la agenda de Estado Lara, la agenda de Carabobo la agenda de Anzuate, que es gente que comenzó ya desde, desde el fin de semana hasta, la próxima, hasta todo el, el transcurso de la semana para celebrar el Día Internacional del Teatro. Es que y en Venezuela hay una cosa muy particular con respecto a eso Hay dos, eh, dos venezolanos que han escrito el mensaje del Día Internacional del Teatro Que es un mensaje que se, tra que se transmite y se, y se divulga en casi 50 idiomas okay. Y en este caso en Venezuela estuvo Arturo Arpietre Que escribió el mensaje del Día Internacional Y el último fue Humberto Orsini O sea, dos venezolanos han sido venezolanos de sección para escribir el mensaje internacional del teatro eh, bueno, maravilloso todos esos... ¿Tú has hecho también alguna vez, no? No, no lo he hecho tampoco. Me gusta eh, disfrutarlo, pero quiere, no, no practicarlo. En las tablas. ¿Qué proyectos se tienen para este año? Bueno, que ya vamos por el, acabando ya el tercer mes. El trimestre, sí. Se nos asusta cómo va de, de la velocidad con la que se sí. el tiempo. No, pero este año tenemos en, en la compañía más o menos unos ocho estrenos, ¿verdad? porque La compañía se conforma de tres, labora, de tres elencos. El elenco emergente, el laboratorio y el encuestable. ¿no? Y ahora estamos haciendo un Mr. Hamble que va a ser un estreno mundial, un Mr. Hamble de, de Aquiles Nasoa, que es una especie de, de versión que hacía Aquiles Nasoa muy divertida, en su género de las que esperemos estrenar en, este, en, en estos próximos días. ¿no? Luego está trabajando, se está trabajando un, un, un espectáculo latinoamericano con Costa Paramides. Vamos con un teatro venezolano de Arca León, que es de, de Stalingamarra Marrero, y cerraremos con el Apacuana, que es el premio de dramaturgia venezolano que hace la compañía o sea, de teatro de Venezuela. Director, eh. ...de la Compañía Nacional de Teatro, ya cinco años al frente de este cargo... Uh -huh. ...pero 40 años de experiencia dentro del teatro. ¿Qué le decimos a papá, mamá, que está en casita allí disfrutando de buena vibra... ...conociendo más del señor Carlos, del mundo uh -huh. mágico del teatro... ...que tienen a ese pequeñín, tienen a esa princesa en casita... ...que quiere dar su primer paso? ¿Qué hacer? ¿A dónde acuden? ¿A quiénes llaman? ¿Cómo se colocan en contacto con ustedes? Mira, hay experiencias muy hermosas en la ciudad de Caracas. O sea, tú puedes encontrar el movimiento César Regifo... Un espacio inmigrero para el Teatro Infantil. Venezolano, sin ninguna duda, allí puedes encontrar una, una, una, un... Además, el Teatro Simón Bolívar, el teatro Bolívar es precioso. este Puedes encontrar el Laboratorio de la Julia Roja para los adolescentes. Okay. Que está ahí en Bellas Artes, este, con... con... Carmen Jiménez a la cabeza, este pues, puedes encontrar en, en UNEARTE todo, una, todo un espacio para la formación de, de las artes. Puedes encontrar en escuelas de teatro muy importantes en Venezuela, como la Juana Azujo, Juan José Rodríguez Rodríguez. Este, amplio que, menú. Y nos encontramos al final nosotros. En la compañía nacional, este, que tiene tres, esos tres elencos que le permiten a la juventud y a, los, y a los experimentados tener un espacio para su desarrollo teatral. Qué placer. Oh, los, redes sociales de la compañía nacional de teatro para que bueno, aquellas personas que estén interesadas. Porque siempre me ponchan en eso. Tienen una el Claro, bueno, cualquier de manera de contactar. A mí, a mí me regañan regaña mucho por eso, pero yo intento aprenderme. Dice, arroba cnt. Venezuela. Ah, ya si, lo no, digo en... si no es así, se parece. Ya lo digo. Por ahí, por ahí. Si no, por ahí va a haber el, el highlight del programa y usted nuevamente lo anota. Señor <ríe> Carlos, gracias. Mucho éxito no. en lo que están haciendo. Y vaya Bien, desde bueno. acá, desde nuestra casa venezolana de televisión, las felicitaciones. Siempre es un grato placer hablar de la cultura, Mariana, del, del teatro, del crecimiento, todo el desarrollo.